Vamos a mostrar algo muy importante O sea que todo lo que les voy a decir está verificado por el Instituto de Ciencia. Hacemos con nuestro primer elemento un Spinner. Siempre sirve para el desestrés. Ustedes saben. encerrados no significa que nos vayamos a quedar quietos. ¿Se entiende? Lo siguiente es la lectura. Muy importante cultivar nuestra cultura leyendo cosas. ¿Está bien? Demasiado importante. No importa qué tipo de lectura sea. Yo no les estoy recomendando. Bueno, una de las últimas cosas que les tengo para recomendar es practicar un instrumento no importa que no conozcan nada, pueden aprender yo ayer me encontré esto en un cajón me encontré esto ayer en un cajón y miren, ya puedo tocar Estrellita, donde estás? Excelente Ahora El último objeto Es la limpieza Siempre No, dejemos la otra, la otra está re definitiva. ¿Cuál es la otra? La otra grabación. <risa> <risa> sí, esa, esa. Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. All don't right. see